Buenos días, mi nombre es Sairis Hernández, eh, me comuniqué con ustedes porque a través de la página de internet de Google vi la, los reviews que tenía el abogado Eduardo Soto y entonces decidí venir y para el proceso de mi hermano que estaba en un proceso de MPP en México y comenzamos todo el proceso y hoy estamos felices, eh, muy alegres y felices porque gracias a Dios y a todo el trabajo que hicieron los abogados y el conjunto de, de trabajo de, del abogado Eduardo Soto y el, y el abogado Juan Rosa, Juan Rosa eh, logramos el, el asilo político de mi hermano que Ordizy Naranjo que aquí está presente. A ver sí mi nombre es Ordizy Naranjo como dijo mi hermana ahora mismo y estaba en un programa que se llama MPP o comúnmente conocido como queda de México hace casi cuatro meses mi hermana contactó con, con la oficina de los bajos de Soto y ya nos entrevistamos vía telefónica o vía llamada y contactamos. Nos pusimos de acuerdo en que llegara mi caso y ya hasta el día de hoy tuve varias cortes. Fueron en el paso hasta la corte final que fue el día 21 donde se decidía si ganaba o no ganaba el asilo político gracias al trabajo que, que se hizo eh, lo gané, gané la que gané, ganamos el asilo político, o su sea, asilía político en este país. Y ya teníamos tres opciones: una, o perdíamos el caso de asilo político y me mandaban para México, otra, la perdía igual, me quedaban aquí en Estados Unidos para una orden de deportación. Y la tercera, que fue la, la que por suerte me tocó, fue ganar el asilo, entrar con asilo político en este país. Y todo gracias a, al esfuerzo y el trabajo de del bufete completo. Yo puse mi granito de arena, como cualquier otro cliente, pero bueno, toda la parte más grande, más importante, la uso del el bufete. Y gracias por todo, por el apoyo y aquí estamos.